De Gombal 2002 versión emoji presenta 5 copias descaradas de los vídeos. Empezamos con la hora de los hilos que trae malas copias. ja, ja, ja, ja, ja miren eso. Jajaja, ja, ja, la copia es de la hora de los hilos y el original es de Frank GD. El segundo, los remixes de los shorts de mis vídeos. Pintamos toda la casa, versión emoji creado por el famosísimo Gambol es castigado de emoji. Mientras que Maca surgió una copia descarada propia. Maca subió el vídeo en noviembre un día después de la original Pintamos toda la casa. Frank GD es mi querido canal que tiene más popularidad y sube ideas bastante épicas de Intel. Mientras que Eacielinson Nebria surge una copia de logos de Intel que le hicieron llorar a todos los fans. Esta mierda copió las ideas de Frank GD, vamos al siguiente copia. All Intel Logos tiene popularidad. Si es verdad, es creado por el mismísimo Frank GD. Eazi Elimson Nebria surgió una copia tan descarada que también le hicieron llorar a sus fans. Se llama, History of Intel. De la copia viene en tres partes y la original All Intel Logos viene en cuatro partes. En la última de Eazi Elimson Nebria es una copia de Mario Gualdieri Sports es que la duración es muy corta. El de la idea de Frank GD ha puesto el logo de Intel ahí y de la copia ha puesto el logo de Dancerz. Bueno, espero que les haya gustado el vídeo de hoy de las copias descaradas. Si quieres crear diseños, te recomiendo el mismísimo Canva que puedes crear hasta todos los diseños. Suscríbete, dale like y activa la campanita. Yo me despido y eso es tú, eso es tú, eso es tú, eso es todo amigos.